Te conocí si no era nada antes de conocer Pecado perdido, sin paz, sin esperanza Aleluya, dice la palabra de nuestro Señor Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Gracias. Sí.